Quedó todo esto Y lo que hago es una nueva florita. Y bueno, algún desinfecto de Esta parte de atrás Esto lo hago con unos papeles acá, lo desinfecto. Porque después esto lo mostro. Con el mismo trapo, no lo utilizo para ¿sí? donde utilizas, se llama la cara, las manos. ¿no? Y, y miren, acá está casi todo limpiecito porque yo todo el tiempo lo paro limpiando da, con todo el DAF, con tu yo yo siempre lo desinfecto, entonces mis lugares están prácticamente limpios y bueno esto tengo que rellenarlo con papel acá para ellos miren qué bonito su canastita bien lindo nada no, chicos eso es lo que quería señalar bueno ya lo limpié como le dije el baño de acá Yo lo abasé ya lo va hasta rellenar los papeles acá tengo que cambiar este papel y no, nada se esto de acá chicos espero que les haya gustado este video les hice bueno mucho cariño para ustedes algo rapidito pero más o menos para que tengan una idea como están los baños limpios mi miren todo esto de acá tenga que desinfectarse paredes las limpio y todo con el tac primero con el plumero y después le paso el, el, el fantástico lo limpio todo y vuelvo a pasarlo de nuevo porque es la forma como yo limpio desinfectarlo bien eh, y bueno, así también no se pega la bacteria y todas esas cosas que es muy importante ¿no? mantener el lugar limpio y ahorita no lo puedo poner porque no tengo el celular, pero bueno chicos decirles que a todos ustedes que agradezco por esto por este video espero que les haya gustado y nada uh, que Dios me los cuide y nos estamos viendo para la próxima ok, besitos y chao cuídense